Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Gondwana. Hoy te voy a descubrir mi espacio de trabajo con dos monitores. Es una de las cosas que cuando las pruebas ya no las quieres dejar. Bien, yo tengo dos monitores, uno y dos. Uh, y en el, en el izquierdo tengo Outlook, siempre, siempre, siempre abierto. Hay por ahí gente que os puede decir que lo cerréis, si estáis muy liados. Yo siempre lo tengo abierto. Si algún cliente quiere hablar conmigo, sobre todo pensando en eso, lo tengo siempre abierto. ¿Vale? Outlook siempre abierto. Y en la pantalla derecha tengo ese de Retratos estudio. Y en principio lo tengo así. Y en la pantalla izquierda tengo muchas veces. <coughs> El buscador que utilizo Google y puedo tener 10-20 ventanas abiertas a veces es eh, una, una locura. Y luego puedo tener abierto el documento origen para de guía, ¿no? Para, para, para ver el contexto de lo que estoy traduciendo. Vale, pues a veces, a veces <coughs> la base de datos terminológica lo que hago es que si es muy grande o hay muchos muchos términos insertados, me la puedo traer aquí, a la otra pantalla. ¿Vale? Esa es otra de las cosas que hago. Y cuando quiero dejarlo todo en su lugar, al final del todo, pues menú Ver, restablecer diseño de ventana y me lo vuelvo a dejar como estaba. Bien, pues aquí, si por ejemplo, si me fijo en esta ventanita de, de Acrobat, eh, quizás sepáis algunos atajos de teclado, que es, por ejemplo, la tecla Windows y la flecha a la izquierda, si las presiono a la vez, se me ajusta a la parte izquierda, ¿vale? Si ahora le doy Windows flecha derecha, se me vuelve a poner donde estaba. Si le doy otra vez Windows flecha derecha, se me ajusta a la parte derecha de la pantalla. Y si sigo... Pues veis que va moviéndose, a, esta vez, en la pantalla derecha. Si sigo, pues eh, vuelve otra vez a la pantalla izquierda y como que hace un ciclo, ¿vale? Si tuviera tres, plan tres pantallas, pues esto iría a la otra pantalla ahora, ¿de acuerdo? Lo mismo funciona eh, Windows con tecla izquierda, ¿vale? Bueno, pues... Eh, este atajo es interesante, lo uso, lo uso muchísimo, que es Windows mayúsculas y botones izquierdo-derecho. Aquí ahora lo he pasado a la... Eh, que simplemente te cambia de pantalla. Ahora lo cambia a la pantalla de derecha. ¿vale? Y si tuviera tres pantallas, pues iría a las otras pantallas. ¿vale? Bueno, pues... Eh, ¿Qué os ha parecido? Esto los dos monitores se le pilla al gusto y ya no y ya no lo suelta uno. Bueno, pues nos vemos en el en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego.